Sí, a bueno, los 13 años yo escuchaba de sacado. ¿Qué año es ese? Ese era el año 94. Tenía 13 y yo tenía oh. 8. Sí, más o menos. Bacán. <risa> Chao, chicos, espérate, la ¡Pero ¡Qué Hey, guys. Ya vamos a ir a un lugar que no hemos ido hace tiempo porque tuvimos una mala experiencia. Pucha, la otra vez invitaba a una amiga y no nos fue tan bien. Pero que no se diga que no le dimos una nueva oportunidad. Nada más que estoy cargado de. Tranquilo es la comida más rápida. Ya, ¿Ah? <risa> Benedicto. Me Lo me pusimos la buena, ¿no? Eh. tú me pusiste la buena. Hay que. Hay que, hay que darlo. mañana voy a armar esto ya, más rato volveré por ti a no, mí la manza siesta es hora de atender esa caja bueno voy a pelar por el ADN de carpintero de mi viejo y a es hermano. A presagiar que esto es todo mal, ah, ok, ya entendí la parte 76157. que usar los tornillos 25604 y además agregar abajo los 26.033. Ahora está súper claro. 6 horas después terminé el mueble. No quiero decir nada más. Al final me demoré como 6 horas en armar el mueble y además me sobraron ocho tornillos. He hablado de que estoy más gordito, gané peso en septiembre pero vamos a, Nos juntamos con un amigo a la parrilla de Uruguaya Más famosa que la Cresta, pero yo nunca he ido ni la Quiten tampoco Pero la Quiten no es tan en carnívoro, entonces está bien, tiene sentido Para mí es una aberración no haber ido antes con tanta hambre que no grabamos el... En... En... En... ¡Oh, está ahí, ¡Estoy enojando antiguo! Ah, me saqué los antiguos de sol y mostré mi verdad, con caña, y tú mírate. ¿no? Ah, Coño, caleta. Mañana empieza la dieta. Ya, dormí toda la tarde, hasta que me di cuenta que el mueble está armando Quedó mal armado. Tuve que desarmarlo. No completamente, pero tuve que desarmarlo de nuevo. Eh, algo que no me hizo muy feliz. Estamos viendo Star Wars. La 4. hoy en Acaparadores. Amor. ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué tiene ¿Por esto? ¿Qué onda ese mueble, compadre? Parece armarlo a las 6 de la tarde y terminé con las 2 y media. No quería más guerra. Me perdí un carrito de un amigo que está de cumpleaños. Disculpa, Carlos, sé que lo pasaste bien, pero lo siento. Fui porque en realidad no me podía el cuerpo, así que hoy día, el fin de semana lo dormí todo. Cuando me vine a Santiago, eh, la primera vez que la vi el baño, me costó caleta. Fue como, era, sentí que era harta pega, dejar que el baño se viera tal cual sería en mi casa, tal cual lo dejaba mi vieja. Y lo primero que hice fue llamarla a ella. Y fue como, oh mamá, pucha, gracias por todo el tiempo que... Que hiciste esto y que yo no le di el valor que tenía. Es como, era bastante esfuerzo. Mi viejo era carpintero. Entonces mi viejo hacía muebles sin manual de instrucciones. lo hacía después de la pega normal que tenía. Que, no sé, tenga como mayor aprecio a las cosas que, en las cuales puedo descansar. Y a su vez eh, me hacen como apreciar más también hacer las cosas con, por uno mismo. Fue una bonita idea para el pregunta en el árbol no olviden enviarme sus preguntas y déjenla aquí abajo en los comentarios y la pregunta que quiero que respondan es la siguiente con qué cuatro palabras describirías tu habitación no puede conocer mucho a la gente a través de su habitación yo podría describir mi habitación que comparto con la Monse en estas cuatro palabras trabajo en Progreso Pelusas <música>